Mi nombre es Valentina Gallardo-Medinger, estudié licenciatura en física y actualmente me encuentro cursando mi último año de magíster en física. Primero, porque me gusta la física. Además, porque quería una carrera que me permitiese desarrollarme tanto como profesora y haciendo investigación científica y consideré que una licenciatura era el primer paso. cuando el experimento funciona o cuando mis alumnos empiezan a responder preguntas que antes fallaban En 10 años espero haber terminado un doctorado y haber conseguido algún puesto de trabajo estable en alguna universidad Porque aún somos pocas cuando entré en la licenciatura, era la única mujer de mi carrera y a medida que han pasado los años, ese número no ha cambiado mucho. Yo considero que en cualquier área es necesaria la diversidad para poder tener distintos puntos de vista al abarcar los problemas y en física eso aún no se logra.